Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar. hoy voy a mostraros un método de afiliados. Esto no es CPA, es para marketing de afiliados. Y es un método muy simple que nos puede pagar hasta $75 dólares por hora solo usando Paypal, y gmail es tan sencillo que veréis ahora mismo vosotros cómo podéis sacarle provecho de una manera realmente fácil es mundial nos va a servir para todo el mundo así que podéis hacerlo tanto en inglés como en español os voy a mostrar yo los dos las dos opciones y ya vosotros sabéis si lo puede, si lo queréis aplicar en español o en inglés evidentemente yo me voy más al mundo anglo porque hay más opciones pero esto no significa que no se pueda hacer en el mundo hispano. Vamos a verlo paso a paso, este video va a ser muy muy cortito, así que pon atención y no te pierdas nada, porque de lo contrario vas a perder algún paso y no vas a poder aplicarlo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online, y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like y sobre todo a que lo pongas en práctica. Este tipo de estrategias y de métodos no están disponibles todo el tiempo. Ahora mismo es el momento de hacerlo, de aplicarlo y de ganar el dinero. En, yo qué sé, seis meses esto ya no va a estar disponible porque las webs evolucionan. Y estas ofertas que tienen ahora mismo no van a estar disponibles dentro de unos meses. Pues vamos a ver cuál es este simple método que nos puede pagar hasta 75 dólares por hora solamente usando Paypal y Gmail. Evidentemente lo primero que tienes que hacer es tener un correo de Gmail. Pero por favor no tengas un correo que diga osita rosa37gmail.com o yo soy el amo del universo gmail.com, no. Ponte un, pay, un Gmail que sea normal, puede ser tu nombre, tu nombre y tu apellido, el, el nombre de tu negocio, lo que sea, pero que no sea ese tipo de Gmails que parecen de niño pequeño. Hacértelo es súper fácil, tú simplemente te vas a Gmail, vamos a hacerlo en directo, te vas a buscar en Gmail, gmail.com y ahí ya te haces tu, tu correo, ¿ves? Aquí te dice iniciar sesión o bien crear una cuenta. Le das crear cuenta para mí, para mi hijo, para mi je para gestionar mi empresa. Tú le dices para mí. Vamos a ponerle ads coupons para que sea genérico y te sirva para todo el mundo y para todo, ¿ves? Y aquí me pone que ads coupons no existe, pero está coupons ads. Y nos pone un 6 porque ya no hay, ¿ves? Ads coupons. Vamos a poner este ads coupons. Este ya lo tenemos ahí, súper bien. Vamos a poner una contraseña y una confirmación Para que veas lo sencillito que es Y parece que está todo en orden Vamos a dar a siguiente Nos va a pedir una verificación así que podemos dársela Le voy a dar mi verificación Y una vez que está verificado una dirección de correo de, de recuperación, se la das. La que tú tengas actualmente. Si ya tienes creado el email, no te hace falta hacer esto. Le pones los datos que te pone, el género, tú puedes poner hombre, mujer, o prefiero no decirlo. Si es empresa, prefiero no decirlo. Y ya está, saca el máximo partido. Salto a esta parte, los ajustes. Eh, esta la rápida para que sea muy muy rápido. Y confirmamos todo esto. Le damos a que sea sí todo. Confirmamos. La privacidad la, la aceptamos. De todas maneras, van a hacer lo que quieran. Así que lo aceptamos ya. Esperamos un momentito. Y ya nos ha creado nuestra cuenta de email. Nuevecita. Lista para trabajar. Ya estamos. ¿Veis? Vamos a poner, desactivamos las funciones inteligentes. Luego, si queremos, las podemos activar. Desactivamos las funciones, este es el equipo de la comunidad, me dice que la cuenta no, ha cambiado esto Listo, recibidos, la bienvenida de, de la comunidad, hola ads, te damos la bienvenida, bla bla bla, todo muy bien, perfecto, genial Se acabó, ya tengo la primera parte, la segunda parte era un Paypal, así que yo me voy a ir aquí a Paypal Tú buscas Paypal, si no lo tienes lo haces y si ya lo tienes pues ya está y le das a crear cuenta le pones cuenta de negocios para que puedas aceptar pagos enviar facturas a tus clientes le vamos a dar a continuar la vamos a rellenar pones el correo que acabamos de poner que acabamos de hacer es decir este y lo pongo ahí continuamos le damos una contraseña listo y hemos leído, continuamos te va a pedir los datos de empresa los rellenas y cuando acabes le das a aceptar y crear la cuenta en ese momento te va a crear la cuenta el contacto, vas a poner aquí tu nombre tu apellido legales, la razón social ads coupons el número telefónico de tu empresa la dirección de empresa Tú ponen los datos reales. No pasa nada. Aceptamos y crear la cuenta. Nos va a pasar una encuesta. Vamos a ponerle que somos autónomos. Vamos a poner marketing. Directo. Sitio web opcional no lo tenemos. PayPal. Nos va a poner que le pongamos el nombre de lo que dirá en nuestra tarjeta. Así que le pondremos ads coupons. Y continuamos. La, nuestra información. Esto te lo van a pedir constantemente, ¿eh? todo el tiempo. Enviamos y ya estamos. Ya estamos listos. Miren, primer lugar que vende. Vamos a, vamos a poner aquí... Estoy eh, viendo no nuestros... Otros. Esto no. Siguiente. Cómo realizamos las ventas. Pago web. Facturas y presupuestos. Y crear vínculos. Siguiente. Cómo comprar nuestros productos, suscripción periódica, una sola transacción, siguiente, todo lo que sea. ¿eh? Qué configuración preferimos, una solución para que pueda optar la empresa, dejar programador, la predefinida sin programación, siguiente. Y ya lo tenemos listo. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Le voy a dar a inicio. Ya está aquí nuestra cuenta. Genial, aceptamos. Fantástico. Ya está aquí nuestra cuenta de Paypal y ya está nuestro correo de email. Mira, ves, y aquí está, servicio de Paypal, configura la cuenta, confirma el correo, vamos a confirmar el correo, porque si no, no nos va a dejar, confirmamos el correo, confirmamos el correo, genial, ya estamos listos. Este me voy a ir para atrás, y ya está la cuenta business, todo ya está, todo genial, todo fantástico, voy a abrirlos todos, porque si no me inquieta tenerlos ahí. Y la siguiente parte es que nos vamos a ir a esta página que se llama adcreative.ai Adcreative Ad es una página de inteligencia artificial que hace las creatividades en automático ¿Ves? Aquí están las creatividades Ella hace todo, tú simplemente le, le das un par de cosas Como texto, una imagen y se acabó Te pone que es un trained AI, eh, tiene mejores conversiones super escalable, una plataforma de integración, en fin, esta página está unida a todos estos anunciantes. Yo si voy a ir para arriba, para que lo veas, está optimizada para Facebook, Insta, LinkedIn, Google Ads y Bing, porque es, tiene acuerdos con todos ellos. Y si tú te fijas, aquí lo primero que me dice es 500 free Google Ads credits to new users. Todas las personas que la usen y sean nuevos, les va a regalar 500 dólares para anunciarse en Google. 500 dólares, que es una barbaridad, una burrada. Vamos a ver los precios. Y los precios vas a ver que son súper baratitos. Mira, 9 dólares. 19, 29, 59 dólares. Súper barato. Es realmente baratito. Y la gente puede suscribirse. Si yo me suscribo, me suscribiría a este, aunque sea solo por los 500 dólares y me van a ofrecer 10 créditos, una marca, generación ilimitada en el AI, es decir, en la inteligencia artificial, integraciones con Facebook y Google, y Mesh Engine, un generador de texto y un usuario. Aquí te permiten más cosas, 25 créditos, 2 marcas, 50 créditos, 2 marcas y 2 usuarios, 4 usuarios, 100 créditos. Cada crédito es una imagen, es decir, lo que van a hacer es que ellos van a mezclar el texto y las imágenes y te van a poner muchas propuestas. Aquí, estas propuestas. Y tú vas a ver las propuestas y te las vas a descargar. Cada descarga es un crédito. Si tú vas por el plan mensual más barato, te van a dar 10 descargas, lo cual está muy bien. Y ellos pueden ponerlo también en español. Si tú le das aquí en... Fíjate que también puedes ofrecerlo en francés y en español. Vamos a dar clic en español. Para que lo veamos súper claro. ya ahí está. 25 de descuento en cualquier paquete. Durante 12 meses. Utilice primero años 25. Bla, bla, bla. Mmm, 500 gratis para Google. Y ya te explica todo lo que yo te he dicho. Pero en español. Porque ahí, deje que nuestra inteligencia artificial genere creativos que conviertan. Mejores conversiones... Súper escalable, diseño sin fisuras, creado para colaboraciones, bla, bla, bla. Nos vamos a ir hasta abajo, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y al final, después de generación de, creativ de creatividades publicitarias, viene afiliado. Le damos clic en afiliados. Puedes hacerlo en inglés o en español. Y dice, hágase socio de AdCreative ahí y empiece a ganar recompensas. ¿Qué podemos ganar? 10 suscriptores y 747 dólares al mes, 100 inscripciones, 7000 al mes y además además te dan un bono de 1000 dólares, 1000 dólares. Si haces 1000 inscripciones al mes, pues tendrás 74.000 al mes y 10.000 dólares de bono. Estas, a ver, estas son un poco más inalcanzables porque son 5.000 y 10.000, tienes que dedicarte mucho. Pero sí es posible hacer 10 inscripciones pagadas y ganarte 747 dólares al mes. 747 dolaritos. O si vas más más en serio, pues 100 inscripciones y te dan, aparte de los 7000 que tú ganes, 1000 dólares de bono. Aquí 10.000, aquí 25.000. Ves aquí están los desafíos y recompensas, recursos para los afiliados, es un producto premiado, bla, bla, bla. Y lo que vamos a hacer es inscribirnos le vamos a dar a este socio yo me voy a poner en inglés porque todo lo voy a, todo el demo lo voy a hacer en inglés así que lo voy a pasar al inglés si no te importa ya sabes que va que está en español y mira quién va dirigido startups, comercio electrónico, agencias muy sencillito me voy a ir nuevamente a ad creative y lo voy a hacer todo inglés porque el ejemplo que te voy a dar es en inglés insisto tú puedes hacer un español Affiliate, B a Partner, que ya sabes que es Conviertas en Socio. Y vamos a rellenar. Date de alta y disfruta de Active Partner Programas en Partner Stack. Partner Stack es un programa súper bueno del cual hablaré otro día porque uno de mis métodos de pago de CPA Marketing está con Partner Stack. Bueno, pues voy a usar mi email. Puede hacer con Google o con mi email, cualquiera de los dos. En este caso el email que aparece lo he creado. Mira lo que me han dado. Eliminado el límite de retirada de tu cuenta. Genial. Ya me han dado a mí, porque estoy en España, supongo, una retirada de límites. Ya no tengo límites en PayPal. Espero, me alegra que lo estés viendo en directo para que veas que es sencillo. Hemos eliminado los límites de su cuenta. Gracias por confirmar. Genial. Ya no tengo límites en mi cuenta. Ya tengo una cuenta ilimitada de negocios. Bueno, add coupons email. Control C. Me voy aquí a partner stack. Continuamos. Me van a pedir que rellene todo. Voy a rellenar otra vez con mis datos reales. Porque aquí va a haber dinero y con el dinero no se juega. Vamos a poner un password. Ahí está. Estoy de acuerdo con Partners Stack. Continuamos. Listo. Todos los programas a los que me puedo unir estarán identificados por el nombre de mi empresa. Mi empresa. Y aquí vamos a poner el nombre de la empresa que vamos a poner Ads Coupons o bien usa mi nombre como empresa le voy a poner que use mi nombre como empresa ya estamos a bordo, dice bienvenido al dashboard di, di hola, bla bla bla, fuera le voy a decir que he leído los acuerdos de affiliate. confirmo y ya lo tengo, mira, ya está aquí ya lo tengo y vienen los enlaces, Ves pues aquí viene sumario performance, links, referral resource y message esta plataforma que es partner stack no está en español Así que esta sí vamos a tener que usarla en inglés. Le voy a dar a links. Links dice to custom referral link. Aquí está. Atento. Custom referral link. Yo lo puedo customizar. Y aquí dice que es Ad Creative Y le voy a poner, por ejemplo, ahí Ad Cupon 5. Ad Cupon 500. Y así ya saben que es un cupón de 500. Listo, aquí puedo poner una redirección opcional si quiero y lo voy a dar a crear. Y ya tengo mi enlace, ya tengo ese enlace que acabo de crear. Tengo más, tengo el default y este es el mío, el custom. Ves, Le voy a dar a copy y fíjate lo que voy a hacer ahora mismo. Ya lo tengo copiado, me lo voy a poner en un blog de notas, ahí está. Y me voy a ir a Google y en Google voy a buscar, por ejemplo, y me van a poner los salones de belleza en Santa Mónica. Mira, este se anuncia en Yelp. Se anuncia. Los que se anuncien, les voy a enviar el cupón. Por ejemplo, estos que se anuncian en Yelp, ya sé que pagan publicidad. Entonces me voy a ir aquí, de eh, The Best 10 Hair Salon sin Santa Mónica. Clic. Lo ideal es que se anunciaran en Google, pero pueden hacerlo. Es esta, Michael Besai Salon, bla, bla, bla. Y me voy al sitio web. Clic en el sitio web. Y en este sitio web, Fíjate lo que vamos a hacer. Le voy a dar a contacto. Clic en contacto. Y en el contacto, fíjate que viene un correo. Lo voy a copiar. O bien puedo ir a contact as. Y en contact as me pone esto. Pero aquí no lo voy a hacer. Me voy a ir del otro lado. Y aquí en Google voy a darle a redactar. Y en redactar voy a poner ese correo. Y le voy a poner este asunto. Ya lo tengo preparado. Y va a ser esto. O bien 500 Google Ad Credits. O bien Google Ads, que Insight le voy a poner este, control C, y me voy a mi correo y se lo voy a poner. Y le voy a poner también este texto que ya tengo preparado. Hello y bla, bla, bla. Voy a copiar todo y ahora te lo leo aquí. Hola o hello y le he puesto líneas porque tengo que poner lo de arriba, que es Mia Kel Vishaya Salón Y voy a intentar copiar esto. Control C, me voy aquí. Es un poco largo, vale la pena por el dinero que vas a ganar. Hola, Foranito Salón. He notado que tu negocio se anuncia en Yelp. Así que pensé hacerte saber de esta oportunidad de tener 500 free Google App Credits. Sí, es legítimo y funciona. Aquí está el porqué. Este website está dando 500 créditos para cualquiera. Que se debe de alta y conecte su cuenta de Google Ads. Se llama ad creative AI y en ad creative AI yo voy a poner un enlace. ¿Qué enlace? Pues el mío, mi enlace. Aquí lo voy a cambiar y voy a poner mi propio enlace. El que ya teníamos preparado. Este, ¿ves? Control-C, me voy aquí y le doy este. Listo, para que sea mi enlace de afiliado. Y ayuda a la gente con sus anuncios online. La razón de que hagan esto es porque están asociados con Google. You can sign up here, right here. ¿Ves? Tú te puedes dar de alta aquí. Y verificar su página oficial. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí en donde dice Sign up right here and check it out. Y ahí también voy a poner el enlace. Listo. Aceptamos. Ya tengo los enlaces. Y además, le he puesto lo siguiente. Lo que le he puesto, no mucha gente sabe acerca de ellos. Esto es por lo que te estoy contactando. Y además, porque es mi enlace de afiliado. Dadlink es mi affiliate link. Estoy diciendo con toda transparencia que es mi enlace de afiliado. Y luego le pongo, siéntete libre de usarlo o no. Yo voy a recibir una pequeña compensación por ello. Apreciaría mucho que lo usaras, solo si te ayuda. Best Regards Betty Entonces yo aquí le voy a poner Para que él vea que yo soy completamente transparente Y que pues eso Y lo que voy a hacer es enviarlo sin más Tal, Ya está enviado Y lo mismo voy a hacer Con otros que ya se estén Anunciando que no quieres los salones De, de belleza porque no te gustan Pues fuera te vas nuevamente a Google Buscas otra cosa lo que a ti te guste Barberías En Dubai Por ejemplo también mira, vienen páginas amarillas, viene que se anuncian en Facebook, en TripAdvisor, todo esto, todos los que se anuncian ya están pagando. Y como ya están pagando, tú simplemente les vas a dar algo más baratito. Y así tú vas a ir enviando, a mientras más mejor, para que hagas tus primeras conversiones, tienes que enviar mínimo, mínimo, mínimo, 100 mensajes, 100 mensajes. Con 100 mensajes ya puedes hacer conversiones, porque la gente que se está anunciando, pues evidentemente lo que quiere es gastar menos, Entonces, gasta menos en publicidad, estos 500 les vienen súper bien. Además, pues, esta página les puede ser muy útil, eso ya no lo sabes, les puede ser súper útil. Bueno, marketer, voy a dejar este vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado. Has visto que es un método muy simple, has visto en directo conmigo cómo hacer tu cuenta de email, cómo hacer tu cuenta de paypal de negocios la paypal business y cómo puedes contactar a la gente para que les muestres esa página que se llama ads creative ahí que les está regalando 500 dólares a través de su gestor de afiliados que se llama partner stack lo dejo hasta aquí ponlo en marcha porque esta empresa no va a durar mucho dando esos cupones ahora mismo es nueva y está haciendo todo lo posible por tener el mayor alcance posible. Pero en cuanto logre sus objetivos de alcance, ya va a quitar esto. Así que aprovechalo, hazlo ahora. Hay muchísima gente en el mercado que está necesitando estos cupones gratis. Y sácate unos dineritos para ti y tu familia. Marketer, lo dejo hasta aquí.